Oh, me he hecho daño, ay mis zapatos ¡Ah! Chicos, mientras vosotros estabais afuera en Rumanía He empezado a pasar cosas súper raras ¿Cómo que cosas súper raras? Solamente mira esto con la niña del pozo Con la niña del pozo vuelvo a entrar, ¿vale? ¡No! ¡No! ¡Vete de aquí, traicionera. ¿Por qué? Traicionera, ¿Qué? ¡Vete! ¡No vamos a entrar nunca más! ¿Por qué? ¡Por qué no! ¿Pero qué he hecho? ¡Muchas cosas malas! ¿Pero qué? No he hecho nada ¡Ya te he hecho nada! Voy a hablar contigo Pero no lo entiendo ¿Qué es la hora en lo que no te gusta? Que nos han robado juguetes ¡Ya no puedes entrar más! La, la, la, la, la Es mi peluche tía, Mi peluche Yo creo que hay la opción de que el, el tía, O sea, sea la, la persona que ha secuestrado a Max Porque es que si es el peluche de Max Y hasta ahora mismo está en o sea ¿Qué hace con el peluche de Max bailando? Mi peluche Max ¡Ay! Pero que agresiva ¿Qué he hecho? Que no he hecho nada ¿Por qué me tengo que ir? Ya, ya ¿Te vas a ir ya? Qué pesada, pero ¿por qué me tengo que ir? Vete. ¿Por ¿Quieres ¿Qué? me más? No, pero ¿por qué Nos me tiras más? No, no, no, ellos son muy malos, no no no, no, no, no, no no, no, no, no hagas eso, a ti te van a pasar hoy cosas muy raras así que por favor Arte ayúdame, es que tengo sí, mucho sí. miedo, Hay, hay que ayudarla, amenazada. hay que hacer algo hay que hacer algo tío, te ha amenazado formalmente, es que tengo mucho miedo, sobre todo por la noche, porque tiene tengo un grupo súper grande, claro la cosa es que la niña del pozo tiene un equipo de niños que salen a las 3 de la mañana, ya lo sabéis, entonces vamos a ver si todo lo que dice Ari es verdad, es que ella últimamente sí. está muy agresiva, vale pues escúchame Ari, vamos a hacer el siguiente plan, tú te vas a quedar justamente por aquí y nosotros vamos a ir a hablar con ella a ver sí, si sí. todo eso lo que dice es verdad porque a lo mejor nos está mintiendo para hacernos alguna trampa el otro día me compré una muñeca sin cabeza ¿Qué? fue súper chula la muñeca ah, está hablando con, con alguien bueno la robé de una tienda si sí, no sé cuánto valía ¿Cómo que la robó de una tienda. no robé a ver 11 contando conmigo para vosotros Las doy, ¿vale? Vamos a comer pollas en cabeza. ¿Qué pollas sin cabeza? con dando más Pues en la piscina podremos llenarla de sangre. No, Tengo a Ari? ¿Qué? Arte está en Rumanía. Tengo muchas ganas de verlo. ¿Por qué en Rumanía? Hola niña del pozo. Hola. No ¿Queréis comida? Eh, um, bueno depende de lo que nos des. Preparar comida. Eh, pero qué tipo de comida? Pero eso da un poco de asco, ¿no? Pero, ¿Pero estará cocinado o es crudo? Sí, a lo mejor cocinamos a tu hija. Pero a ver, a ver, niña del pozo, ¿cómo vais a cocinar a Ari? Es pues una palmola poco a poco. Pero escúchame, ¿por qué de repente estás tan agresiva con Ari? Ah, eso es un secreto. No, no entiendo nada. ¡Eh! ¡Dame un abrazo! ¡Te hecho de menos! Pero ¿cómo quieres que te dé un abrazo, niña, niña del pozo? Bueno, Arta, baja al pozo. ¿Puedo, ¿Puedo bajar al pozo? A lo mejor, pero necesito darte un abrazo ¿Pero cómo vas a dar un abrazo si tú siempre has sido un poco agresiva conmigo? Sí, pues, ¡eh! Sh, ¡Callad! Yo en realidad te tengo mucho cariño Eh, algo raro está pasando Ay, A ver, esto, esto es, es muy raro. raro A lo mejor dices que quiere matar a Ari y luego que le quieres dar un abrazo harta Es broma, lo de Ari ¡Solo te quiere dar un abrazo! Está como muy cariñosa, Sí, ¿no? tal, de ¿eh? Entonces, eh... Ah, hola, niña del pozo. Qué pesada, pero ¡Que sí. te vayas! ¡Vete! O mejor te lo digo en nuestro idioma. Bla, bla. No, no, no, no, no, por favor. No, vale, no, pero no. ¿qué es lo que ha dicho, Ari? ¿Qué es lo que acaba de decir? No, no uses la agresividad. No. Tú ya sabes lo que hiciste perfectamente. Que sí, no hice nada. Pero ¿Qué ha, ¿qué ha pasado aquí? Que te lo cuente ella, si quieres. Que yo no he hecho nada. Pero ¿qué ha pasado aquí? Yo no entiendo nada, tío. Lo sabe perfectamente. No lo quiero admitir. ¿Qué? no? Eh. ¿No ¿Lo tienes diferente que yo? No, porque yo ya sé lo que tú hiciste y tú ya sabes lo que tú hiciste. qué dices que no? Si no te vas ahora mismo, ya sabes lo que va a pasar esta noche. Ari, Ari, Ari, tranquila, tranquila. ¿Qué, pasa? Ari, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ari, ¿qué te van a hacer los malditos niños? Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari desaparecer por la maldita cara, Ari. No, es que no está en ningún maldito lado. Vale, y a lo mejor ha ido no, no para no. Absolutamente nada. Pero ¿qué le van a hacer los malditos niños, Maximus? ¿no? No, es los que no está ni en el vestidor de arriba ni absolutamente nada, de verdad. Maximus, vamos a descubrir absolutamente toda la verdad sobre qué es lo que ha pasado estos días con Ari y por qué la niña del pozo está tan justamente agresiva con ella y tan cariñosa contigo. Uf, algo raro está pasando. Max, ¿qué tengo aquí detrás? ¿Qué tengo aquí detrás? ¿Qué tengo aquí detrás? Tengo aquí detrás? Es una cosa que ningún perro sabe. Max, eres el maldito primer perro en tener tu propio libro Fíjate, sales aquí Sí, sí, este eres tú, Max Está flipando Max ahora mismo está flipando, flipando, flipando con el libro Así que se lo vamos a dejar justamente por aquí Ya sabéis, squad. El libro lo tenéis en la primera descripción en Amazon O en absolutamente cualquier tipo de librería más cercana a vuestra casa Así que vamos a ver qué se está liando por ahí Vale, está ultra mega super canada Así que squad. No olvides suscribiros al canal Que es absolutamente todo, pero que todo, todo, todo, todo todo, todo, todo, gratis en plan, gratis, es gratis suscribirse, aparte vais a entrar en la mejor familia que ¿Cómo se llama la cara, la squad. así que suscribiros a canal blog diario absolutamente todos los días a las 8.40 solamente tenéis que encontrar justamente ahí abajo este botón rojo rojo, rojo y pum, pum pum, Dale al botón rojo para suscribirse al canal, porque estoy viendo en las estadísticas de YouTube, pero más del 55% de la gente que ve nuestros vídeos. no estáis suscritos? no están suscritos, por lo cual, deja de de ser de ese 55% perdedor en la vida y únete al 45% ganador como nosotros, yeah, yeah. Así que ahora que ya estáis todos suscritos, si habéis dejado un like, vamos a preguntarle todo a Ari. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás tan así de cagada? ¿Qué es lo que te ha dicho la niña del pozo? Ari, tranquila. ¿Estás bien? ¿Estás, bien? estás sudando, chaval? Está ahí Ari, ¿Qué te pasa? ¿Pero por qué tienes miedo? ¿Por qué? ¿Porque si sí. ¿Qué es lo que te ha dicho la niña del pozo y cómo te ha amenazado mientras que nosotros no estábamos? Por la noche ¿Por la noche? ¿Lo tienes grabado? No, no lo tiene grabado, así que nunca lo podremos saber Yo solo te digo que la niña del pozo conoce al secuestrador de Max ¿Qué? ¿Eh? ¿Pero qué dice? ¿Cómo que conoce al secuestrador de Max? ¿Cómo puede ser eso? Absolutamente nada. ¿Qué conexión hay entre la niña del pozo y el secuestrador de Max? A lo mejor está todo enlazado, tío. Porque a lo mejor, si conseguimos quién es el secuestrador de Max, podemos grabar cómo le metemos una palita. La verdad que sí, o una o unas cuantas. niña del pozo que el secuestrador salió cuando vosotros estabais en el piso raro. Vale, vamos a ver si eso es verdad Y vamos a ver el primer vídeo de Rumanía Si eso es verdad o es mentira Vale, pues estamos aquí justamente cuando entramos al apartamento Madre Con franeda, deciros que daba muy, muy, que muy, muy franella. mal rollo el apartamento ya de primeras Esto no me hace absolutamente la gracia Porque mirad, eh, hay una lámpara super pegada, ultra extraña muy muy O sea, daba un mal rollo de, de primeras ya espectacular Vale, que si sí, cuadros, no es que si, sí, que si sí, vamos, sí que, que si sí, habita Imitaciones rarísimas, vamos. Muy, muy, muy, muy, muy mal rollo todo en general. me da un mal rollo que flipáis, Claro, ahí escuchamos un sonido súper raro. Vamos justamente a donde estaba el sonido. Y fijaros, seguimos, seguimos, seguimos. Y se supone que Ari dice que hay, hay un hombre raro. Pero yo no he visto ningún hombre raro. Yo tampoco estoy con, Fran, eh, eh, con esto qué la puerta qué puerta qué hay? Tira para atrás mira mira es si una sombra ¿La? aquí justo ahí ¡Bola! justo ahí es si una sombra es un tío ¿Qué? Que buscado, tío, pero ese no era vuestro apartamento sí pues ese es nuestro apartamento y quién es ese tío no sé yo no he invitado a nadie ¿La? fijaros ahí este aquí estoy claro, yo con Freda y de repente mira mira simplemente no la puerta. Tu sombra ah, no, no no no no no no no no es un tío rarísimo pasando ¿La? mirar simplemente quiero que veáis esta puerta Mira, mira, mira. Hola. Aparece un tío rarísimo. Es que o una tía. Mira, mira. ¿eh? No, no, no. Es que no, no, no. O sea, y le da absolutamente todo igual. ¿What? Ari, escúchame, Ari, escúchame. ¡Qué, ¿Qué? qué auténtica barbaridad ¡Me estoy privando Os lo he dicho, es que ¿por qué no me habéis.? Vale. Uf. Pues, pues Entonces, ¿cómo lo maldita vez? ¡Solucionamos! A ver, mira, eh... A ver, mire, yo si quieres te propongo un trato porque la niña del pozo está súper mega ultra cariñosa y yo no entiendo por qué está tan cariñosa conmigo. Cariñoso. Sí, estaba diciendo que me quería abrazar, que pues me echaba está. de menos. Ya está. Ya está, ¿qué? Yo también. ¿Yo también qué? Mi, mira... ¿Qué eh, te ah, pasa, Ari? Ah, no, mira, hacemos un trato, ¿vale?, Sí un trato. Tú lo solucionas con la niña del pozo y yo te digo cualquier tipo de información, pero sin que salga de tú y tú. Vale, mira, vale. si quieres podemos hacer un pequeño trato, Ari, y yo averiguo qué es lo que le pasa a la niña del pozo y le digo que pare de estar tan agresiva contigo, y tú lo que haces es pues pedirle perdón, meterte en el pozo, grabarlo todo con el móvil y nos dices absolutamente todo el mundo qué es lo que hay en el pozo. Yo creo que es un trato bastante justo. ¿Y por qué no te metes tú? Bueno, Porque yo a mí no me va a dejar meterme al pozo, pero tú que eras su amiga si le pides perdón sí verdad. Claro y además pero tú ya sabes no lo que hay dentro. Tan adentro. cariñosa contigo. Sí pero a mí no me va a dejar entrar al pozo Ari o a lo mejor es una trampa. Tanto. Vale, sí trato. Perfecto, Ari Firmamos el trato Así que vamos a ir a hablar con la niña del pozo Y vamos a ver qué es lo que le pasa con Ari Si Ari le puede pedir perdón Para solucionar absolutamente todo Entrar al pozo Y grabar qué es lo que hay dentro A ver, niña del pozo Estás haciendo cosas muy extrañas ¿Qué te pasa? Pues que Ari los trata muy mal ¿A quién los trata muy mal? A nuestro equipo ¿A qué equipo? ¿Qué equipo? Debe el ser equipo. un montón de niños Pero tú estás bien ¿Tú te encuentras bien? Sí ¿No quieres que te llamen más a una ambulancia? A todo estoy ¿El equipo está bien, no os pasa absolutamente nada. Estáis comiendo, estáis bebiendo bien. Sí, pero Ari siempre nos roba los juguetes. ¿Eh? ¿Pero para qué va a robar Ari juguetes? Y si tiene... Ari tiene un montón sí, de claro. juguetes. O sea, no, no tiene mucho sentido. ¿Por qué de repente estás súper, mega, ultra maja conmigo? A mí me trata súper bien, súper amable, súper tranquila. Y Ari la trata fatal. Porque lo roban nuestros juguetes favoritos y tiene un montón. Calma, calma, calma, calma, calma. Vale, <ríe> calma. vale pero entonces. ¿lo, lo, ¿Qué hace ¿Qué caso? Hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale, vale, vale, vale, que es que no mal rollo, tío, tío. Vale, una pregunta, ¿Qué, qué, qué, te, ¿qué ha pasado con Ari? ¿Qué te ha hecho? Muchas cosas malas. Venga a hablar con ella ya. Vamos a hablar a esta? Vamos a ir a, ti. a ir a hablar con ella porque dice que la ha traicionado. O sea, Ari ha traicionado a la niña del pozo y a su equipo. <ríe> Ah. Somos dos malditos toros que hemos venido a solucionar tus malditos problemas Y es que los toros encuernan los problemas directamente A ver, a ver, ¿qué os ha dicho la niña del pozo? Bueno, la niña del pozo básicamente nos ha dicho que tú, tú, tú, no, tú, no, tú, no, no, no. tú, tú, tú La has traicionado, eso es Ay, verdad Sí, la has traicionado a la niña del pozo, ¿no? Eso es mentira, o sea, no he hecho nada no has hecho nada y ya ha dicho muchas cosas Que como que la ha robado Ha dicho que va a hacer una piscina con tu sangre Sí, sí, sí ha dicho que básicamente ahora mismo están Planeando o sea, a matarte me da igual. No, igual obviamente eso? no me da igual Hay que solucionar las cosas, tío Voy vale. a todo, es que necesito ser una amiga del pozo. Vale, escúchame, vale Tú, tú, de verdad, tú no te preocupes Punto número uno, tú cálmate tú, Es que me puede tranquilo. pasar cosas muy malas, no, no lo imagino pues Por eso, lo que vamos a hacer ahora mismo es Vamos abajo, le traemos un montón de comida Que se tranquilice una ¿Solo ¿Le podemos vez. dar a un juguete? Claro, un juguete Un poco sí. de comida, cosas que le gusta A ella, a los niños Y después, tú pues le pides perdón De hecho le vas a dar tú la comida, y dices perdón lo siento, es que no, no, no vale que Ya está, da igual, Ari, tú le pides perdón y punto pelota, es la única cosa que se que me ocurre Que ya se lo he pedido Sí, pero ahora oh. sí si se lo pides con nosotros Que la niña del pozo no sé, porque ha cambiado todo el comportamiento a Nosotros, y ya está, punto pelota Fácil, sencillo para toda la familia a ver, aquí hay espaguetes y croquetas ¿Qué ves mejor? A ver, a mí absolutamente me da igual Tú los conoces, yo no tengo ni idea ni siquiera quién son ¿Qué le gusta más? Eh, ¿Algo vegetariano raro o algo con carne, carne también raro? Vale, vamos a regalarle 16 croquetas Una croquetilla para cada niño Perfecto, o sea, se van a poner súper contentos Y voy a volver a ser su amigo Bueno, vamos a decir, ¿verdad? Hola, niña del pozo ¡Vete! ¡Vete! no, no, no, no, no, no, no, eh, no Vengo a hablar contigo bueno, a decirte un par de cosas para que absolutamente todo este malentendido entre vosotras dos Pues se acabe y que tú y tus amigos no le cortéis la cabeza y pongáis su maldita sangre en la piscina, que la verdad es que no me haría muchas gracias. Eso va a pasar. No, no, mira, mira que te traigo. Oh, mira te trae croquetas para absolutamente todos tus amigos. Hola, Vale, pues yo me voy y, bueno, vosotras lo habláis absolutamente todo entre... Pues espera, entre le digo vosotros. una cosa para que se eh, No, no, no, yo me voy, yo me voy, yo me voy, adiós. Eh, bueno, ¿cómo te va la vida? Bien. Te doy una oportunidad y podrás entrar. Vale, vale, vale, mira, yo te lo doy, pero escúchame, por favor, que no me hagas nada, ¿eh? No, no. ¿Lo quieres? Por la noche, te meta cenar. preparar la cena, chicos! Toma. Hay muchas, creo que tienes para todos. Si no, vale, no la calentarla. Voy a decirle a Arta que ya te lo he dado, ¿vale? vale. Espero que te gusten. Eh, si no te gustan, me lo dices. Vale. Y te traigo otra cosa. Vale, vale, eh, a. a, a. esta. No le voy a dar ninguna más oportunidad Ya ha cagado! ¡Arta! Mira, muchas gracias, te lo digo en serio, muchas gracias Vale, tú! De verdad, ¿no ay, te, te ¿Y que nosotros estamos por y para eso? Claro. ¿Has acabado bien con ella? <risa> bien, pues entonces ahora es el momento de que tú vas a entrar al pozo ¿Qué vas a hacer? Vas a tener justamente mi teléfono grabando, ¿vale? Toma mi teléfono para que tú grabes. Y bueno, tienes que ir a la del pozo, decirle: Oye, quiero bajar, quiero ver a uno de los niños, no sé qué, no sé cuánto. Y en el momento que tú bajes, ¡pum! Enciendas la cámara, así de escondidas, la la la la la la la la Y grabas todo eso. Dices que sí, que muy bien, que te has olvidado de una cosa. Subes y nos lo enseñas. ¿Vale? Así si que Ari, te mandamos para allá. Hasta luego. Adiós, adiós, adiós. adiós. Tu, tu, perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a conseguir saber lo que hay dentro del maldito papá. ¡Vamos! Vale, chicos, voy a entrar ahora y voy a... voy a ver qué pasa. A ver, no creo que me pase nada. Pero me voy a bajar y solamente voy a estar ahí. Y ya está. Vale, espera. ¡Oh! ¡Mucho daño! ¡Ay, me está pasando! ¡Ay! ¡Sí, sí,